un nuevo curso, eh, un nuevo video de Python desde cero. En esta ocasión vamos a comenzar con lo más básico de Python. Así que vamos a comenzar a abrir nuestro IDLE de Python, el cual les, eh, les indiqué cómo instalarlo en el video anterior. Para saber cómo instalarlo pueden eh, ver el video anterior que es la introducción de este curso. Para esta ocasión vamos a comenzar diciendo cómo hacemos un hola mundo en Python y es muy sencillo, muy práctico y vamos a hacerlo con... Con print, vamos a decir hola. Desde codinámico. Sabemos que Python es interpretado automáticamente por el, por el Idle oficial de Python, que fue creado en el propio lenguaje de Python para ser interpretado. Lo vamos a hacer de esta forma. Y sabemos que se va a ir interpretando línea por línea. Lo que vamos haciendo, lo vamos a. Eh, IDLE lo va interpretando automáticamente, línea por línea. Así que. Eh, les voy a enseñar cómo eh, interpretarlo de esta forma o como un archivo compilado. ¿Cómo lo hacemos de un archivo compilado? Vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a decir hola. En esa carpeta, bueno, vamos a utilizar un momento Visual Studio Code. Vamos a utilizar Visual Studio Code. Eh, vamos a hacer una nueva ventana. Y vamos a crear un archivo llamado hola.python. Para hacer un archivo.python debemos saber que debe tener la extensión .p, para hacer un archivo Python, hola.py. Entonces, vamos a hacer lo mismo en, este, en, este, en esta línea de código, sabiendo que se va a escribir un documento con la extensión .python, y vamos a decir, hola desde archivo texto, vamos a decirlo así. Eh, en otra línea podemos decir, eh, te hablamos desde este archivo, y podemos decir luego, bienvenido a este curso. Vamos a, grabar el, a guardar el archivo. Podemos cerrar el editor o si quieren lo vamos a dejar abierto. Y eh, podemos ver que dentro de esta carpeta hola en el escritorio tengo un archivo llamado hola.py y vamos a leerlo de, de esta forma. Hay muchos eh, métodos para leer nuestros archivos Python. En, este, en, este, en esta ocasión, con el CMD, estoy en la carpeta C, Users, Mario Montero. Y vamos a entrar al escritorio con el comando CD de esto. También vamos a ver los directorios que tenemos en el escritorio. Y acá tenemos Hola. Entonces vamos a, a decir CD Hola. Estamos en la carpeta Hola y llamamos el archivo hola.txt y aquí tenemos todo lo que hemos escrito en nuestro archivo eh, Python, ahora desde archivo de texto y todo lo que hemos dicho y podemos hacerlo de esta manera en este caso también les voy a enseñar la cuestión de las variables en Python ba Python utiliza un identificador de variables lo cual podemos decir eh, dar el nombre a la variable respetando los comandos eh, sugeridos o los comandos predeterminados que trae Python nos podemos llamar una variable de la misma forma una variable no se puede llamar print, en este caso no podemos llamar print, es igual a tal porque es una variable reservada de Python. Entonces podemos utilizar x eh, x, x, es, perdón, x es igual a 2, inmediatamente en nuestra, en nuestra Python va a asignarle el 2 a, a la x y vamos a saber que Python... No necesita que tú le digas de qué, tipo es el archi, de qué tipo es la variable, ya que aquí lo identifica automáticamente con la magia de Python, sabiendo que X es, eh, contiene un, un entero, o podemos decir un integer Por ejemplo, también podemos decir B es igual a hola o dinámico Y Python sabrá automáticamente que es un string, un tipo STR, para eh, compilarlo de esta forma. Entonces tenemos a x y a b de este tipo de variables en Python. Podemos decir, y con este ejemplo podemos hacer una simple suma diciendo que a es igual a 5. Y que b es igual a 5. Y que c es igual a a más b. En este caso a más b más hace la función de sumar dos enteros. Pero también hace la función de unir dos strings en lo que es Python. Les voy a dar el ejemplo y vamos a decir, eh, vamos a hacerlo a más B y vamos a decir print, en este caso, vamos a decir el resultado es, y vamos a colocar más eh, C. Podemos decir eh, no con más, sino con, un, con una coma, el resultado es c entonces el resultado es 10 para lo que estamos haciendo en, en, en Python línea por línea va leyendo por ejemplo podemos sumar dos strings y podemos decirle a es igual a suscríbete b es igual a mi canal podemos hacerlo así y C es igual a A más B, en este caso, y podemos decir print C, entonces suscríbete a mi canal, entonces eh, en este caso eh, estamos viendo lo que es variables, es eh, que lo importante es de que Python automáticamente sabe que es un entero y que es un string, eh, suma los strings con más, tiene la función de sumar, eh, do, este, dos string y dos, eh, dos enteros, en este caso voy a darles un ejemplo de error para que lo tengan en cuenta y es decir que y es igual a codinámico y que z es igual a 1. cuando vamos a sumar automáticamente Python detecta que lo, lo dos, las dos variables son incompatibles para hacer una suma y nos va a generar un error, vamos a decir o es igual a y más z y nos va a dar un, un error porque eh, o y se convierte en entero o z se convierte en string para poder hacer o la suma de string o la suma de enteros. También podemos ver eh, los comentarios en nuestro querido Python que lo podemos hacer, por ejemplo podemos decir eh, un comentario. Sabemos que los comentarios no son eh, mostrados a, a, por el intérprete. Así que podemos decir, eh, this are comment. Pues no lo, no lo va a mostrar. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de esta forma acá. Y vamos a decir, muchos comentarios. Comentarios. Comentarios de codinámico. Y vamos a guardar el archivo. Vamos a hacer lo mismo para practicar y vamos a cd esto para ubicarnos en la carpeta de escritorio cd hola que sabemos que aquí está en, la, en, la carpeta, en escritorio cd hola y dentro de esa carpeta hola tenemos hola.py podemos ver que nos muestra esto de nuevo sin los comentarios que se manejan en python hasta este momento hemos aprendido que son las variables que son en los comentarios cómo utilizarlos, la suma de string y suma de enteros eh, que Python no utiliza un identificador y eh, vamos sabiendo cómo utilizar el idlet de Python ustedes pueden también utilizar el Visual Studio Code pero eh, eso es a su gusto para seguir con este curso vamos a, a estar subiendo videos y eh, les, les pido que se suscriban a mi canal, compartan el video en en grupos de WhatsApp de programadores, donde ustedes puedan y hasta luego.